Lucas. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Franco? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy no puedo estar en el piso porque estoy con unas actividades académicas, así que... Bueno, eh, por suerte las tecnologías nos permiten conectarnos. Por supuesto. Y para hablar de un tema muy importante, porque ya sé bien, estamos en la cuenta regresiva del Censo Nacional 2022, que debería haber sido anteriormente, pero claro, por la, por la pandemia, pandemia se pospuso, porque este próximo 18 de mayo nos van a visitar a todos los argentinos en nuestra casa. Vamos a entregar, bueno, ese formulario, si ya lo hemos hecho de manera digital, y si no, vamos a tener que responder una encuesta. ¿Por qué se hace el censo? En principio estaría bueno charlar, Franco, ¿te parece? Eh, bueno, el, el censo tiene unas características particulares, eh, no solamente para el Estado Nacional y para el INDEC, eh, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sino también que nos ofrece datos eh, a todo el sector académico-científico para poder llevar a cabo ciertas eh, investigaciones. Uh -huh. Si bien eh, los datos que ofrece el censo son necesarios para ver la producción mm. de cómo la población, no solamente en cantidad, sino en las condiciones de necesidades básicas insatisfechas, eh, condiciones socioeconómicas, condiciones de salud, eh, se pueden ver múltiples variables. Nosotros le denominamos variables a todos aquellos aspectos que vamos filando dentro del de censo ¿no? uh -huh. entonces, si nosotros vemos una de las, de las primeras placas esto también es algo histórico dentro de, de Argentina de poder hacer un censo de manera digital uh -huh. el, el primer censo de la República Argentina se realizó en 1869 eh, por lo cual contamos con una gran trayectoria de, de censos y uno se pregunta bueno, ¿qué tan importante es o yo como ciudadano, ¿de qué me sirve ¿no? mm. de, de esta pregunta? ¿De qué me sirve llenar esto? Eh, ¿quién, ¿Quién va a ver los resultados? ¿Para qué sirven los resultados? Uh -huh. En realidad los resultados son sumamente interesantes para poder analizar eh, justamente en qué condiciones está la población argentina. Uh -huh. en su totalidad. No solamente decir somos tantos millones de habitantes, sino ver en qué calidad estamos los argentinos. Muchas veces surge también esta pregunta de, bueno, y, y los datos del indexo son fehacientes, eh, ¿es fehaciente que se haga de manera digital o conviene que sea de manera tradicional? En realidad, eh, acá también surge una respuesta muy importante, que es para nosotros la agilidad de poder hacer un censo de manera digital Ofrece que los datos estén sistematizados de una manera mucho más rápida. Sin dudas. Totalmente. Más práctico. Es mucho más práctico y eh, no hay que esperar uno o dos o tres años como se esperaba anteriormente para poder obtener los resultados del censo. ¡Wow! ¡Tanto realidad, tiempo! Si nosotros nos basamos en eso, eh, por ejemplo, el censo del año 2010, ¿sí? que también se. Eh, eh, se retrasó unos, unos días, o sea, en realidad fue el mismo día eh, que falleció un expresidente uh -huh. nuestro, eh, uh -huh. hay que tener en cuenta que los resultados los vinimos a tener tres años después. Uh -huh. Entonces, esto es muy importante, muy importante saber que los resultados que vamos a tener este 2022, seguramente a fines del 2022 los vamos a tener. Uh -huh. Entonces, no cambia tanto eh, en el tiempo. Sí. Bien. ¿Te es parece? Sí. sí claro. No, que te iba a pedir, Franco, si podías repasar de cierta manera y track y despacito para que quienes nos están viendo tengan en cuenta cómo se uh -huh. hace el censo digital si todavía no lo han hecho, porque sin dudas, como vos explicás, es una manera súper práctica que va a agilizar claro muchísimo sí. los resultados y está bueno que todos lo completemos a través de este medio. Exacto. Bueno, ahí eh, hay una de las placas eh, donde eh, uno entra directamente, sí. puedo poner en el buscador eh, tanto de un dispositivo móvil como puede ser el celular o sí. una computadora eh, con escenso nacional eh, argentina 2022, Ajá. lo dirijo directamente. Eh, va a pedir que me registre, que genere un código. Ese código yo lo voy a recibir por mi correo electrónico, uh -huh. es decir, hay que estar pendiente a mi correo electrónico para poder seguir avanzando. Justamente ahí bien. estamos viendo en pantalla bien. que el, el código que se me va a generar es un código único, uh -huh. es un código que es intransferible, es decir, la persona que está completando ese código solamente va a tener ese código y se puede recuperar en el caso de que se me extravive. Uh -huh. Ah, bien. Eh, una vez que yo ingreso ese código, si vamos a la siguiente placa, sí. eh, yo puedo ir directamente, bueno, ahí ya estamos viendo el resultado, este es el, el censo que yo completé. Claro. Eh, he tapado algunos, algunos datos, como por ejemplo el código, pero eh, cuando yo completo el censo, me arroja automáticamente este resultado. O sea, ha generado su código Ajá. y me figura... La dirección me figura el nombre bien. de la persona, y de los habitantes de la vivienda. ¿Y es un código alfanumérico o es un código QR? Porque, bueno, allí estaba tapado, lógicamente, porque hay datos personales tuyos que nos vamos a mostrar, pero para que se den una idea de con qué se van a encontrar. Un código al, eh, alfanumérico. Bien, eh, perfecto. ¿Es necesario que yo lo tenga impreso? Esto es una pregunta que me han hecho muchas personas. ¿Es necesario que yo lo tenga impreso? Mm. Que no todas las familias cuentan con una impresora, claro. no pueden uh -huh. tener, eh, los recursos para hacerlo. Bueno, lo puedo tener descargado en mi dispositivo móvil uh -huh. eh, y mostrárselo al censista el día eh, 18 de mayo. Bien. ¿sí? En el caso de que la persona no se encuentre en el domicilio, de todas maneras eh, haya suelto justamente para que las personas puedan estar en el domicilio, uh -huh. yo puedo pegar esta hoja impresa en la puerta de mi domicilio. Claro, ah, perfecto. Eh, hay algo para aclarar. El censista, si yo hice el censo digital, no tiene por qué ingresar a la vivienda. Mm. Eh, solamente va a ingresar a la vivienda en el caso de que no haya hecho el censo digital. Bien, pero perfectamente mm. lo dejamos Bien, claro. en la puerta y eso ya a ellos sin duda les ahorra muchísimo trabajo, claro. ¿no? Se a hacer todas las preguntas. Muchísimo. Por ahí también no, me han preguntado mucho. Eh, como académico y científico, que, ¿para qué nos sirven los censos a nosotros? Mm. Nuestros proyectos de investigación se basan, eh, y lo hablo exclusivamente eh, no solamente desde el campo de la geografía, sino desde el campo de las ciencias, mm. eh, en general, los datos que arrojan los censos son muy importantes para nosotros para poder evaluar tipos de proyectos, como por ejemplo proyectos que tienen que ver con la sociedad, proyectos que tienen que ver con el, el tema de eh, sanidad, eh, de la red local o de amenazas, como hemos venido viendo desde el año pasado, uh -huh. cuando vimos viento, zona, vimos terremoto y demás. Ahí nos está dando indicadores de qué material, con qué material se está, están construidas las viviendas, uh -huh. qué es lo que predomina. Eh, también nos da un pantallazo general de cuáles son las necesidades básicas de la sociedad. Entonces, desde este sector académico, científico, es muy importante. No solamente para el Estado, para tener un relevamiento a nivel nacional, sino que también para este sector es muy importante. Lo que también cabe destacar es que sería muy interesante, y esto es como una observación, lo hago desde, de, desde la academia y me hago totalmente responsable de este comentario que hago, mm. que es... Los censos tienen que mantener las mismas variables, eh, porque si no, no puedo comparar variables del censo 2010 con variables del censo 2022. Por ejemplo, si yo pregunto si mi vivienda tiene eh, de qué material está construido el techo eh, y me da una serie de opciones, esas opciones se tienen que mantener entre censo y censo. Ah, no agregarle sí. opciones nuevas, decís vos, Franco. Exactamente, porque si no, no tenemos puntos de comparación. Sí es bueno que se actualicen los censos, porque, por ejemplo, no es lo mismo claro, el censo. tiene que en claro. B, con respecto a Internet, a duda, el censo que nosotros estamos transitando ahora. Claramente los, los datos que van a arrojar van a ser mucho más importantes y más relevantes. Claro que sí. Claro, se pueden ir agregando sí. ítems según la... La actualidad que estemos viviendo, lógicamente, si hablamos de tecnología, como bien decías, 2010, 2022, sí, no, hay, no hay punto también, de comparación imagino, ¿no? con, con todo lo que utilizamos hoy, tan necesario para la vida cotidiana, uh -huh. como es la educación, el trabajo, etcétera Importante destacar, Franco, que yo cuando dijiste lo, lo que había que buscar, puse censo nacional en Google, así de simple, y sí. primero... Te aparece una página que no es la oficial. Entonces tengan cuidado con los uh -huh. formularios que completan, con los datos que les piden, porque lógicamente ante este tipo de situaciones siempre aparecen vivos que te quieren claro, robar, robar cualquier tipo de información. Entonces está bueno que tengan en cuenta que la página oficial donde van a llenar el formulario es censo.gov.ar. Esa es la única página oficial sí. del gobierno para llenar los datos. Ahí está, mira, buscas en Google. Exacto. Censo Nacional, Censo 2022 te metes a la página que diga censo.gob.ar. Esa es la página oficial, mirá, presta atención, porque claro, lógicamente te podés equivocar, hay muchas páginas que van a ser parecidas, que te van a hacer llenar formularios con tu claro. información personal y está bueno que tengas en cuenta sí, que eso, esta es la página. Sí, por supuesto, con los datos tal cual. Ahí estamos. Sí, Incluso hay países que en este momento también están realizando los mm. excepciones de, eh, demorado por la pandemia, entonces por eso yo les ponía esta aclaración de que pongan censo nacional argentina claro. 2022. y bueno está está muy bien esta aclaración Clari, de que eh, proporcionen eh, el link correcto eh, y bueno justamente no falta la oportunidad de que eh, por ahí aparezcan algunas páginas alternativas bueno, sí. entonces por eso es necesario tener en cuenta cuál es la fuente fidedigna y hasta último momento, Franco, ¿tenemos tiempo de completarlo? O sea, estamos a tiempo ahora. Si bien faltan algunos días, menos de, menos de 10 días, de hecho, estamos a tiempo. Estamos a tiempo y, y lo que sí yo les recomiendo eh, es que eh, traten de ir avanzando uh -huh. en el censo digital porque a medida que se va acercando el día 18, o sea, nosotros lo tenemos que ganar antes del 18 uh -huh. antes del viernes, eh, de la semana que viene, entonces... Si nosotros esperamos que se vaya acercando la fecha, es muy probable que la página esté colapsada. Claro no. No. De hecho, para todos los televidentes que están escuchando en este momento, eh, desde la experiencia personal, cuando yo lo realicé, lo realicé en horas de mediodía. Mm. Es muy ágil, eh, realmente en 10, 15 minutos uno lo puede realizar, pero eh, tardaba por ahí en cargarme la página pero era también un horario pico, un horario donde eh, también en, en el noticiero, por ejemplo, se estaba dando la noticia, Claro, la claro. Gente mucha gente ahí. En el momento se uh -huh. Bueno, a tener eh, paciencia. ¿verdad? Y hacerlo con tiempo. Claro, sin duda. En este momento, eh, eh, los televidentes, a lo mejor de mañana, estén tratando de ingresar en este uh -huh. momento, pero no es un horario pico. Pero sí tengan paciencia al, a los servidores, claramente, porque eh, tienen por ahí un tiempo de mora. Así que Perfecto. No, no se preocupen si demora en cargar. Excelente. Bien, Franco, gracias. gracias Franco. Te mandamos un beso grande. Muchas gracias. Muy y bien. Bueno, espero verlos pronto. Chao, no, chao.